Está. Bueno, mis amigos, vamos al tema central, pero sí, antes sí. Eh, tú tienes algo sí, que felicitar a, a los comunitarios del Ciruelillo en San Francisco de Macorís que tienen esta esta revista muy interesante, ¿sí? donde ellos comparten el, el, ahí verdad el, el, el, algunas cuestiones eh, eh. culturales. Mira, personajes pintorescos de San Francisco de el, Macri, el, San primero, el, el primero, eh, el primero. Aquí te habla de, de los correcaminos. También habla. Mi, mira esto, amado. La Dime. cultura del maroteo. Eh, interesantísimo este sí, artículo. Sí. En esta revista. ¿Quién lo escribió? ¿Quién lo escribió? Eh, déjame ver. Lo escribió. Pues, caramba, pues no lo dice? dice. Bueno. Porque eso era lo que nosotros hacíamos. No, cuando No había internet. Pero hay una foto ahí de Franklin. Sí. Eh, atrás. Sí, atrás, entonces atrás. miren. Aquí lo que me sorprende la parte de atrás de, de esta revista. Tú es bien, que dice... Bueno. Franklin Romero, senador 2020-2024. Entonces, eh, ese este está, es el logo del está, PRM. Él está pirando a eso. ¿verdad? Claro, él está pirando a eso. El y este es el logo de del nosotros, PRM. Él el senador muchacho? de nosotros. Sí, sí, entonces también. yo quiero preguntarle al PRM, a mi amigo Fulvio, al propio Franklin, mi amigo también, que cómo es posible que él está haciendo campaña publicitaria eh, abierta cuando la ley que yo la tengo aquí eh, lo prohíbe. Atención a nuestro amigo Michel Frías de la Junta Central Electoral. Dice aquí la ley, eh, por ejemplo, artículo 169 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral, que no puede difundirse propaganda electoral ni realizarse acto alguno de campaña electoral fuera del periodo electoral definido por la presente ley. ¿Y cuándo se abre esa campaña? Cuando se hace la proclama. Y para el caso presidencial... Y para el caso congresional todavía no está abierta. Así que, Franklin, oye, oye, según lo, según esto, usted está violando la propia ley que usted eh, Pero oye, ¿tú te crees que dar una, una cara navideña con la foto de Amilcar no es campaña? ¿también? Claro, Entonces, si lo está haciendo pero también espérate, hay que prohibir espérate, déjame terminar esta idea. Es campaña también, pero además, ¿tú crees que a la gente le importa que a Milker haya comenzado la campaña o que Franklin haya comenzado la campaña? Eso no afecta no. en nada. Yo no tengo ningún eso no afecta de en nada. Ahora, ¿tú sabes qué sí afecta? La propaganda que se pone en la calle, porque eso crea una contaminación visual, pero eso no crea contaminación visual. Sí, pero campaña, pero no deja de ser es una, campaña. Sí, pero una campaña Entonces, en un medio privado. Eh... Yo entiendo, óyeme, yo entiendo uh -huh. que la ley... Básicamente, hay una, hay, hay una cosa que hay que entender. El legislador, cuando hace una ley, lo hace pensando en resolver una, una situación, claro. un problema. Entonces, ¿qué hace el que aplica la ley? que interpreta? Hay un, diferentes formas de interpretación de la ley. Una de las interpretaciones es la interpretación teleológica. Es decir, ¿qué quiso el legislador cuando planteó la ley en el Congreso? Yo pienso que lo que el legislador intentó sí. fue evitar la enorme contaminación visual a que nos tenían sometidos los políticos desde el primer momento en que decidían presentarse como regidor, como alcalde, como presidente. Pero no ese tipo de propaganda. Esa, ese tipo de propaganda no es de interés. Yo te compro eso. Sí. Pero entonces el PRM que está eh, dando gritos eh, que mira que, que no se puede hacer propaganda que aquello que los otros cómo responde a esto porque es un representante del PRM que está entonces en, en franca violación a la ley y la ley así como tú hablas de esa interpretación teórica pero también está la interpretación literal verdad que entonces tenemos que, es que la interpretación y vamos a ver nunca y son y dice, las más y la yo te entiendo, eh, eh, pero déjame cogerle en ese sentido. que, que, que quieres... no se puede difundir propaganda antes de que se abra la campaña electoral y para los senadores y para los o sea, para los congres, e, congresistas y eh, presidenciales. No está abierta hasta que se haga la proclama. Entonces, ¿Tú, ¿Tú quieres saber Frankin, lo que te puede pasar a ti con eso? Con ¿Con que la misma gente de Ciguelillo te van a picar porque esa es la, esa la publicidad, publicidad ¿Sí? más costosa que tiene esa Ojalá, ojalá. Pero Franklin debió es una publicidad. su nombre Y debió ponerle diputado no, o sea, hombre, Como una un aporte Pero es una no esa campaña de apoyo publicitaria a ese, Porque a esa está gente. violando la ley Entonces eso le quita valor eso, a su palabra no, se llama partir la, la soga Por la parte más débil pero míralo, pero míralo como lo está defendiendo Si fuera del gobierno estuviera dando grito. La parte más débil eh, eh, son los opositores no, Y por ahí eh, la parte oyeme, oyeme, la caja, Tú sabes con cuánta caja Va a hacer publicidad al gobierno tú sabes cuánta. pero tiene la cara de Gonzalo tú sabes cuánta ajá, no tiene la cara mía No, pero hay que ver si tiene la cara de Gonzalo o si tiene la cara de Amilcar no se le debe permitir la cara mía no, no se le eso debe no permitir nada claro no se le puede permitir porque están haciendo campaña con los cuartos del pueblo no se le puede permitir porque entonces señor. no vamos a cambiar como Oye, sociedad. Oye, Amilcar Romero ha sido el que funcionario público el senador... No, él no va que, a hacer eso. Óyeme, cara. óyeme. ¿Qué más ha aportado a esta sociedad en muchísimos aspectos y en muchísimos ambientes? Mantiene unas sub subvenciones a entidades como el, el oncológico. Mantiene subvenciones sí. a muchísimos... Entonces, a, yo te digo a ti, yo estoy de, en contra del barrilito y de lo que le dan a los senadores y diputados. Ahora, si todos los senadores y diputados lo invirtieran como lo han invertido... Eh, eh, a Milcar, yo estoy totalmente de acuerdo que se lo sigan dando. La vaina que hay, hay mucho que se lo cogen, y se lo roban. Estoy de acuerdo contigo. Entonces, son el, hay que equilibrar. No en cosa. el que más. Tú acabas de decir yo, que es el que más ha aportado. Yo no estoy de acuerdo con eso. Ahora bien, ha no, aportado yo mucho. Que sí, es el que más ha, ha, aportado ha aportado mucho. Aportado. Pero eso tampoco le da libertad a él para violar la ley. En el caso de que aparezca en esa caja, él va a recibir la crítica porque no puede ser Pero utilizar vamos a analizar la Estado ley para ¿Qué quiso el legislador cuando hizo esta ley? Evitar la contaminación visual, que era increíble. Uno no veía no. ni los semáforos, y además señor. ponerle un freno a la campaña porque comenzaban dos años antes.